Hace cinco años que organizamos este festival. Eh, básicamente lo que hacemos es gestionar eh, desde los recursos mínimos de transporte, alojamiento y, y después también, bueno, programar y armar todo este, lo que es la, la programación central y actividades laterales del festival. Somos tres amigos primero, cada uno lleva adelante aquí en Córdoba un sello independiente, los tres sellos que hacemos el festival somos eh, Recobecos, Caballo Negro y Viento de Fondo y sí, por supuesto es una tarea grande, el festival año a año se ha ido se ha ido poniendo grande, ha crecido mucho, pero es un enorme privilegio lo que bueno, lo que compartimos eh, entre nosotros, eh, con todo el equipo de trabajo, nosotros somos por ahí las caras visibles del festival, pero el, el equipo ya tiene unas 20 personas trabajando, este, cada uno regalando mucho de su tiempo, es un trabajo que por supuesto incluye mucho de voluntario, ¿no? Es un festival independiente, por cierto, no es un festival oficial, este, es un festival que cuya programación se va conformando por invitación en el intento cada año de... Eh, bosquejar un mapa de la poesía contemporánea. Es un proceso largo cada año, nosotros comenzamos durante el año a bosquejar la programación de cada edición. Particularmente en esta edición le hemos pedido a la comunidad que, que, que participe más en el festival y lo hemos hecho a través de financiamiento colectivo. Y bueno, hemos logrado el objetivo que era este, una parte de, de lo que representa el presupuesto del festival y bueno, es, es un paso enorme porque esto nos sigue dando independencia, eh, nos permite seguir eh, programando ya sin la necesidad de estar dependiendo de los vaivenes económicos e institucionales del país. Cada año vienen unos 60 poetas además de músicos, actores, artistas visuales. Eh, y tratamos de abarcar la mayor cantidad de territorios, generaciones y estéticas posibles. Este año tenemos poetas de España, Guatemala, México, Mozambique, Uruguay. Bueno, se va agrandando el mapa. Cada año el festival publica un libro como festival. Este, en los últimos años venimos haciendo libros en distintas lenguas, Hemos comenzado con Stefan Hertmans, un poeta eh, de Bélgica. El año anterior hicimos un libro en poesía indígena, Com, Wichi, Mapuzungun y Guaraní. Y este año el libro eh, de la edición 2016 es Geografías de la mirada, de Amose Mukabele, de Mozambique, que bueno, fue él quien se comunicó con nosotros y después de un largo derrotero eh, burocrático logramos que, que esté aquí. Este año particularmente hemos visto que hay mucha gente que viene de asistente al festival, vinieron periodistas de Buenos Aires, bueno, viene alguien de Formosa también a cubrir, bueno eso nos llena de, de alegría porque significa que el festival es más que venir a, a leer, que se puede participar de muchos, de muchos costados y eso es lo que, el objetivo inicial.